¡Hola! En este video vamos a ver cómo importar nuestros exámenes de Blackboard a Canvas. El paso número uno es ingresar a nuestro curso en Canvas en el que queremos importar el archivo. Después, dentro de la página de inicio, del lado derecho tenemos la opción de importar contenido existente. En la siguiente página vamos a seleccionar el tipo de contenido que es archivo.zip.qti. Y después vamos a seleccionar de nuestro disco duro el archivo zip que sacamos desde Blackboard. Y le damos clic en abrir Podemos seleccionar crear un nuevo banco de preguntas a partir de este examen, si así lo queremos, o simplemente importar el examen. Cualquiera de las dos opciones funciona. No hay que habilitar importar el contenido como evaluación para los nuevos exámenes porque esta es una opción de nuevos quizzes que aún estamos explorando. Cuando ya está habilitado, pudiéramos seleccionar esta opción. Y tampoco hay que seleccionar sobre el contenido porque a veces tenemos identificadores iguales y por lo tanto pudiéramos sobre algún examen o evaluación o reactivo que ya está dentro de nuestras otras opciones. Entonces estas dos se quedarían sin marcar. Y damos clic en importar de eso va a empezar a hacer un procesamiento y nos va a decir que está en ejecución y vamos a ver la barra de progreso. Después nos va a decir que está completo y entonces vamos a poder encontrar nuestro examen, como lo hicimos banco de preguntas, dentro de dos secciones. La primera sería dentro de evaluaciones. Vamos a encontrar que el examen se va a cargar con el mismo nombre que tenía dentro de Blackboard. En este caso, yo recuerdo que mi examen se llamaba segundo examen parcial y aquí están los 100 puntos con las 24 preguntas. Si entro a mi examen y hago una vista previa, voy a poder encontrar que se encuentra toda la información del mismo. Además, este mismo examen, como lo seleccioné para que fuera banco de pregunta, entonces también lo tengo dentro de mis bancos de preguntas en esta opción de segundo examen parcial. Si entro voy a ver que tengo las mismas 24 preguntas. El beneficio de agregarlo como banco de preguntas es que después los mismos reactivos que ya están aquí los puedo utilizar para hacer, por ejemplo, un examen final en el caso de que tenga el primer parcial y el segundo y quiera utilizar preguntas de estas mismas para realizar un tercer examen final. Espero que este video sea de gran utilidad.